¿Qué de nuevo chicos? Eh, les tenía prometido un deck de Este fue el de la votación de, del Sorpréndeme. Pues eligieron dijeron Sorpréndeme. Lo atrasé mucho porque ahora sí quiero mostrarle otra vez los replays. Ya están bonitos, ya están hechos, ya están grabados, ya está editado. Tiene un chingo de edición. La verdad, espero les guste mucho. Ahora cómo funcionan los replays. este Pero bueno, ahora sí espero que les guste. Ya les voy a traer el desbot que tanto les estaba prometiendo. Y de ahí vamos a seguir con Time Thief Rocket War Dragon y. Péndulo Magician con Phantom Knight. Entonces, de ahí en fuera creo que giro y no sé qué. Así que pues vamos a empezar aquí, mi amigo Dalí, que se ve mañana de mojado. Me va a ayudar a mostrarlas de una vez. Entonces, pues por favor, inicia. Muestra... Por supuesto, primero jugamos triple desbot número 2. Este güey es muy importante. Se invoca de manera especial y nos va a añadir del deck a la mano. Un, una carta de desbot, entonces eso es muy chido, además de que le da 500 de ataque y defensa a todos los monstruos tipo máquina eh, los ayuda a poncharse, eso a veces se estorba un poquito por la machine duplication pero eso es muy raro, de todas formas entonces el desbot número 2 vamos a jugarlo a 3 es súper, súper, súper necesario este vamos a mostrar ahora también triple desbot número 3, este sujeto también es muy importante, nos va a permitir invocar de manera especial desde el deck al desbot número 2, entonces la dream hunt siempre va a ser desbot 3 y una machine duplication eso nos va a permitir hacer todas las jugadas sin importar eh, qué que qué otras cartas tengamos en la mano la mayoría van a ser extenders pero esa es la dream hunt desbot número 3 y machine duplication entonces cuando ese güey se invoca de manera normal nos permite invocar de manera especial desde el deck un monstruo desbot el que sea necesario entonces eso está bastante bastante padre eh, otro monstruo que vamos a utilizar es Desbot número 4. Este sujeto, si bien no es importante para los combos de primer turno, eh, si sí es muy importante para poder pasarnos básicamente cualquier cosa por batalla. Este güey, eh, cuando declara batalla, hace un Foolish Bury, alega un monstruo Desbot y va a ganar, eh, me parece, que su nivel por 500 del monstruo que, del monstruo que mandamos. Entonces, si mandamos al Desbot número 9, ahora. Si sí, mandamos al desbot número 9 Nos va a sumar 4500 de ataque, entonces va a estar Bastante bonchado, nos permite pasarnos básicamente Cualquier cosa por batalla, y además de eso Cuando destruye un monstruo por batalla, nos permite invocar Dos desbots del cementerio de distinto nivel Así que pues, también está bastante chido eh, vamos a jugar también triple desbot 5 Este güey es todavía más importante eh, Cuando es invocado de manera especial Podemos eh, ver, De manera especial o normal Podemos seleccionar una magia o trampa en el campo y destruirla Entonces este güey hace buen combo Cuando tiene otra copia en la escala Destruye la escala porque eh, cuando está en escala y es destruido, permite invocar de manera especial desde el cementerio un monstruo Deathbot. Además de que es un monstruo de nivel 5 y tiene una escala de nivel 10, nos permite bastante eh, agilizar las jugadas, ¿no? Vamos a jugar también dos desbot 6. Este güey no es tan importante... Cuando es manera normal o especial podemos seleccionar un monstruo en el campo y cambiar su posición de batalla y si es destruido de la escala nos permite reciclar un monstruo de desbot del cementerio, así que eso también está bastante útil, pero no tanto como el desbot 5. Vamos a jugar por último en los desbots, un desbot 1 y un desbot 9, el 9 realmente es únicamente para poder finiquitar, se poncha muy cerdo y el desbot número 1... Eh, de verdad tiene muchos combos Es bastante bonito eh, tenerlo en cementerio Mientras estás haciendo tus jugadas Porque es un monstruo gratis casi siempre Entonces eso es todo por parte de los desbos Vamos a pasar con los otros monstruos Que pues vamos a jugar sinfónicos Ahora los sinfónicos son importantes Vamos a jugar doble, eh, triple guitarra Y... ¡Ey, ey! oye ¿Eh? ¡Oye, otro! ¿Qué? ¡Oh, perdón! Doble, do, triple guitarra y doble micrófono. Ahora, el chiste de eso es que básicamente eh, son Brilliant Fusions, además de que son máquinas y eh, en especial micrófono tiene buena sinergia con el deck porque tiene... Eh, el efecto de hacer extra normal y es un monstruo nivel 5 entonces eso nos va a ayudar bastante a sacar infinity nos agiliza las jugadas de manera estúpidamente buena y guitar lo que hace en la escala es que descartamos una carta invocamos de manera especial desde el deck un monstruo sinfónico así que pues nada más eso que descartamos una carta invocamos micrófono y tenemos un extra normal para otro deathbot número 3 entonces la verdad eso está bastante chido eh, ya para acabar con los monstruos que no son hand traps, vamos a jugar eh, doble ciberdragón. Este güey es muy importante, a decir verdad. Tiene una jugada medio cerda por ahí, que si se logra dar, pues se los va a mostrar en los replays. De cualquier modo está bastante chido. Sin que de manera especial, si no controlamos monstruos. Es una máquina de nivel 5 y nos permite también sacar a Kimbera Tech para quitarnos cualquier monstruo del extra deck que nos esté ahí estorbando. Ahora sí, para acabar con los monstruos, vamos a jugar triple Ash. Eh, como dijo por ahí Dalí en su profile de, de trenes, que creo que no habré subido para este entonces Así que tendrás que perdonarme, primero va esta, este, Pero de todas formas lo que él dice es que tengamos las dos foil, dos foil Y ya la, tercera, la tercera chinga su madre, la común, ¿no? Son difíciles de conseguir Sí, sí, o sea, hay que apreciar las cosas de que, que de da la vida complicadas. Sí, entonces vamos a pasar con las magias del deck eh, jugamos Triple Machine Duplication, esta cosa es MVP del deck, seleccionamos un monstruo máquina con 500 de ataque eh, o menos Y invocamos dos hasta dos copias del deck eh, del mismo monstruo, entonces el chiste aquí es con desbot número 2 Y traer otra, otra vez otros dos desbot número 2 y buscar otra vez dos veces, así que eso está muy puerco, está muy chido Y son dos monstruos gratis que pues la verdad están bastante, bastante útiles Vamos a jugar también Triple Origin Schedule, este güey es otro MVP del deck para ir segundo. Eh, si nuestro adversario controla más monstruos que nosotros, invocamos de manera especial desde del deck, un monstruo máquina de nivel 4 o menor y un monstruo máquina de nivel 5 mayor, que sean de tipo tierra en posición de defensa pero con efectos negados. Entonces, eh, por el resto del turno podemos declarar ataques más que con monstruos máquina y el segundo efecto realmente casi no lo utilizamos, así que no me voy a meter a explicarlo, pero... Este, esta cosa está muy chida para ir segundo Realmente te extiende muchísimo las jugadas Entonces les mencioné una Dream Hunt Otra Dream Hunt que es todavía mejor Y es ir segundo, tener eh, Desbo 3 y Machine Duplication junto a esta Entonces está muy, muy puerca esa jugada Te extiende bastante, bastante puerco Vamos a jugar dos instant fusion porque son monstruos gratis eh, Panzer Dragon la verdad es bastante útil Para sacar Infinity o para hacer Link Summon Así que eso está bastante bien Vamos a jugarlo eh, a dos Y vamos a jugar también dos límites removal Me sugirieron tres, probé tres y se estanca muchísimo De por, sí el, deck, de por sí el deck es un poquito bricky eh, Nada lo va a salvar del brick varias veces Entonces tener otra límite removal por ahí realmente no ayuda para nada Así que vamos a jugar nada más dos eh, Que creo que es la cantidad correcta Vamos a jugar dos dedos, porque las hand traps están a la orden del día Y más como es, hay Ash común, pues todavía, todavía. peor, ¿no? Claro. Y eh, ya para acabar vamos a mostrar las últimas dos cartas magias Que son Deathbot Base y Reasoning Jugamos un chingo de variaciones de nivel Así que la Reasoning nos va a traer casi siempre un monstruo gratuito Y la Des Base, la verdad, pues nos ayuda un poquito a salir de los bricks que yo les menciono Entonces, pues, eh, nada más Vamos a pasar con el Extra Deck y eh, por aquí a ver cómo quieres que empecemos a mostrar las cosas Primero como lo tienes ordenado Ah, por, pues como lo tengo ordenado Pues Ajá. por los links vamos a jugar un borre espada Que por aquí me prestaron, me prestó Dalí, muchas gracias Si no tienen borre espada, metan borreload Igual sirve muy bien Sí, los dos, dos sirven bastante, bastante chido Así que vamos a meter eh, un borreload o un borre espada, Lo que ustedes quieran Vamos a jugar un Sariu. Ya este güey sí es chido. La verdad, aquí en el Lexi funciona bastante bien. Así que este les sugiero que sí lo consigan. Al menos a uno. Yo lo ahora a uno. Así que pues sí. Una Summon Sorceress. Porque es un extender por excelencia. La verdad, hace muchísimas jugadas puercas en el desbot, eh, Vamos a jugar también un Clifford Genius. Porque Clifford Genius es por excelencia. El monstruo para sacar con las máquinas es bastante útil. Vamos a jugar eh, Misus Radiant, que también está bastante chido, pero es un poquito menos sacable, por así decirlo. Eh, jugamos un Nightmare Cerberus, un Nightmare Phoenix, también son outs genéricos, eh, así que pues está bastante chido. Vamos a jugar también un Underclock Taker y un Link Uribo para estar reciclando por ahí ese Desbotuno que le sacamos realmente bastante provecho. Entonces, esos son todos los links que vamos a jugar, vamos a hacerlos a un lado. Y... Por el de exit nada más vamos a jugar dos, que va a ser un Cyber Dragon Nova y pues un Cyber Dragon Infinity, pues para poder eh, tener ahí un poquito de control en primer turno. Por los Syncros vamos a jugar una Turia Beat por excelencia en este deck, que es una porquería, y un Desbot Jet que también extiende combos bastante, bastante chido. Eh, y ahora sí, ya para acabar con el Extract, vamos a jugar dos fusiones, un Panzer Dragon y un Kimatex eh, Mega Flat Dragon, que este güey es para ir segundo y sacarnos cualquier cosa que esté estorbando. Y Panzer Dragon es target para la Instant Fusion, así que, pues, nada más, monstruo de 5 máquina así que está bastante, bastante general. Entonces, pues, eso es todo por parte del Deck del día de hoy, la verdad es que os no se ha gustado mucho. Voy a darle un saludo a mi amigo Uriel y, básicamente, al grupo de WhatsApp que inició como Perros del Mal, no sé por qué. Me ayudaron con la idea de qué darles para la... la la opción de sorprenderme, así que pues este es el despot, eh, pues ya les prometí que los tenía que saludar, de una vez también voy a agradecer aquí a Chris que me prestó cartas <ríe> para esto, que, que sí las tenía, pero las olvidé en mi casa y pues ya no hay otra, y pues aquí unos que están observando, si quieren saluden, hola Susie. sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces, <risa> entonces eso ha sí sido todo. La verdad, espero que os haya gustado mucho el video. Eh, comentarios, dudas o sugerencias, pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo. No olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Ahora sí, ya después de mucho tiempo, vuelven los Play de Game. Tienen una edición bastante bonita, están totalmente frescos. Les añadí una sección adicional antes de los replays que, la verdad, espero les sirva mucho. Es para enseñar combos básicos de 2 a 3 combos básicos del deck para que le agarren la onda antes de ver los replays y pues tengan una, un poquito de idea de cómo jugarlo no entonces eh, no olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook y unirse al Discord oficial del canal, yo soy Alberto del Rincón del Duelista y los estaré viendo en el siguiente video